Hola, ¿cómo están? Acá estamos en el estudio de Full Hard. lo tenemos a Leo de Thermal Day, que viene a comentarnos un poco de todos estos productos que tenemos acá arriba, todo lo que son los nuevos productos que tiene para presentar tema en Argentina. Obviamente todos estos productos los van a encontrar en nuestra tienda y Leo les va a contar un poquito de qué se trata cada uno. ¿Cómo estás Jonathan? Acá estamos Leo, Querido. ¿qué contás? <risa> Habla como un locutor. Bueno, gracias me, por invitarme. Me, me, vas a, me vas a poner colorado el a pasar preguntas. Abierta, pero hablas como un locutor, estamos bien. <risas> este, gracias por invitarme. Por favor. Este, y dejarnos expresar y contar un poco de qué es lo que hacemos en Argentina. Eh, hace un año y medio más o menos que estoy en Termaltech. Este, somos un, equipo, somos un equipo de tres personas este, en el interior del país, y acá en Buenos Aires y capital federal. <coughs> Thermaltek es una empresa más o menos de 20 años. Este, el poderío de nuestros productos, de donde sale toda la energía para hacer las otras actividades, es de una clave que son las fuentes, los chasis y la refrigeración. ¿Quién no tuvo una fuente de ahí? Y eso es lo que me dicen la mayoría. Son, <risa> claro. Este, sería refrigeración de todo tipo. Es decir, para procesadores, para placas de video, para chasis. Y refrigeración líquida por tubos y líquido. Para ensamblado completo, eh, creo que en Argentina somos los únicos que hay. Son los únicos que vi hay que hayan tenido tubo rígido. Sí, exacto. Sí. Después eh, hay eh, All-in-One y todo, pero creo que nosotros somos los únicos. Bueno, en concreto es, todo el poderío nuestro nace de la fuente, los chasis y la refrigeración. Uh -huh. A partir de ahí están los demás, que es accesorios. No son muchos accesorios que tenemos nosotros, pero lo que tenemos es de primera y, y, fue diseñado y desarrollado en base a las necesidades que básicamente piden los usuarios. Claro, o sea, básicamente ustedes se centraron en eso, en esos productos que tienen sí. fuerte, y e hicieron productos como para acompañar. Exactamente. Para que sí, no sí, queden sí. solos y te sí, que combine todo el mismo sí, color. Sí, sí. ¿Sí? Viste que ahora está tan de moda el RGB. Exactamente, el RGB como que fue la. es para la tendencia que están todos los fabricantes yendo para ese lado. Sí, ahora no importa, ahora importa si tiene visita de color. Claro, exactamente. <risas> es, eh, la computadora sigue siendo la misma, un poco más potente, obviamente, con, con todo el desarrollo de, de nuevos chips y todo, pero bueno, todo va de la mano, ¿no? La refrigeración y la estética. ¿no? Exacto. Todos los fabricantes van para RGB como decías vos. No solo RGB sino quizás una sola luz o, o RGB que es digamos la, la máxima iluminación. Accesorios nosotros no tenemos mucho, pero lo que tenemos es de primera. Claro. Hay líneas de entrada, tanto en, no sé, pad mouse por ejemplo. Este es el, el tope de gama nuestro, el pad mouse. Y tiene no que, RGB. No Acá no, Pero también <risas> tenemos línea de entrada. Eh, los, los básicos de fibra, diferentes tamaños, este, tenemos. ¿Tenemos línea de entrada en, en combos de teclados y mouse? ¿Tenemos? Acá mismo. tenemos uno, por ejemplo. Este se llama 4 en 1. Nuevo. Mostralo ahí. ¿No? ¿Se ve más o menos? Este... Línea de entrada. ¿Entendés? Termaltec. Claro, está bueno, está cuando bueno Cuando porque... dicen Termaltec, y dicen solamente tope de gama, ¿no? Tenemos línea de entrada también. Lo que pasa es que la gente muchas veces falta información y por eso estamos haciendo esto, por ejemplo, que vos me preguntás y estamos contando un poco. Tenemos línea de entrada también. Es que a veces, a veces pasa que el, el cliente no conoce mucho, no conoce mucho el producto. O lo ves y es como pasaba siempre, que no, no podías probar el producto. que Eso es más o menos también lo que nosotros estamos queriendo hacer con el local nuevo. viste En el local nuevo tenés el tema de la experiencia pero podés probar los productos. Ya tenemos, por ejemplo, ya puedo decir, pueden pasar y ya hay una máquina armada claro. en un P5 de Exacto, ustedes Sí, sí, sí. Con y pueden de ver cómo queda armada una máquina en un Thermaltech P5. Exacto. Y eso antes era complicado. Veías un review, tenías que ver un video y no podías ver físicamente cómo Exactamente. era el de cómo ordenar los cables, todas esas cosas. Lo mismo pasa con todo esto. Uno quiere, quiere probarlo, quiere verlo, o que, como en este caso uno de la marca que realmente sabe qué es lo que te está vendiendo, que te cuente las características que tiene su Exactamente. producto. La, la, Exactamente. Eh, volviendo al tema de la refrigeración líquida, el tope de, el tope de línea que es Pacific, nuestro Pacific, es eh, cualquiera que haya armado una computadora, cualquiera que haya armado una computadora lo puede armar. Claro. Yo armé, yo pensé la primera vez que lo tuve que armar, dije, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Vos, así no, que una persona normal se puede arriesgar Cualquiera a que armó una o... computadora puede armar eh, refrigeración líquida. Es básicamente que es lo sí, que bueno. deberíamos informar todos los fabricantes que hacemos refrigeración líquida. Porque si no parece como que wow, no, solamente un técnico especializado no. Cualquiera que armó una computadora con un procesador, una placa de video un madre, una fuente, puede armar la refrigeración Pasa líquida. Pasa igual, hay que reconocer que da un poco de miedo estar metiéndole claro. algo líquido a la computadora. <risas> Exacto. Pero viene todo como resguardado, o sea, viene pasos que básicos de cualquier técnico lo puede hacer. Cualquier persona que armó una computadora. Entonces, retomamos. Vamos todo para atrás. De vuelta en estamos. Periféricos. Sí. Periféricos. Tenemos eh, línea de entrada, obviamente. Teclados, mouse, combos, RGB, de un solo color. Teclados mecánicos. Todavía hay cosas con Switch, de un solo color. Híbridos. Tenemos. tenemos hay teclados híbridos que, bueno. Eh, que a veces eh, se ofrecen como mecánicos, pero no son mecánicos, son híbridos. Son ¿Qué de sería detrás. un teclado híbrido? Un teclado híbrido es algo, eh, una, un teclado con membrana, pero que tiene como un sistema de, de, de claro, Una sensación parecida. Plancher, claro, una mencionas. sensación parecida como si fuera mecánico, pero no lo son. Claro. Te das cuenta enseguida por, por el precio, porque lo más caro en un teclado mecánico son los Switch. Y sí, y sí o sí son más caros. También tenemos. Mm. Nosotros tenemos Poseidón Todo depende también de la... No sé si tanto el dinero, sino el uso que uno le vaya a dar al producto. Mira, eh, una de las cosas que aprendí en todo el, el mercado, por lo menos de Argentina, es que tenemos gusto para todo. Claro. Algunos quieren el auricular que tenga micrófono retráctil, otro que, que no tenga luz, otro que tenga todas las luces, otro que tenga eh, la almohadilla de un tamaño específico porque es incómodo después de muchas horas de juego. Claro. Hay gusto para todos. Y después tenés el que lo usar no usa, en el colectivo. Hay gente con los que no auriculares. usa auriculares. También. pero quiere un buen teclado claro. o quiere una buena silla o quiere otra cosa por eso es tan amplio el mercado y hay tantos fabricantes y tanto porque se vende porque hay gusto para todo me entendés y también la, la cantidad de dinero que está dispuesta a pagar el cliente sí no obvio y además o sea está bueno eso de que ustedes tengan <coughs> tantos productos que puedan cubrir todo el segmento básicamente nosotros lo que queríamos eh, cuando me invitaron les quería eh, decirles es que tenemos línea alta uh -huh. Tenemos lo, eh, eh, lo más alto de todo que hay en el mercado. Existe, lo tenemos, y hay en Argentina. Pero también tenemos línea media y línea baja. Claro. ¿Me entendés? qué es lo que nos falta, me parece, a nosotros como comunicar un poco más. Que también tenemos línea y por de Por eso cada. estamos. Por eso claro. estamos, para que Ustedes conozcan. tienen casi toda la línea. O sea, eh, de lo más barato a lo más caro. Una de las cosas que quería mostrar son las fuentes. Las fuentes creo que es una de las cosas más conocidas que tenemos, que creo que son las fuentes, los chats no, y la ¿quién no reglación. tuvo una TR? Claro. Y después eso, la TR2. Exacto, exacto, exactamente. <risa> bueno, la, la, esta también, la Smart. Se, se lanzaron varios modelos. Básicamente son... Familia que es eh, línea de entrada, de entrada que es TR, lo que decías vos, sigue existiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar un cierto monto de dinero por algo que le va a dar lo que, lo, el rendimiento que necesita. Pero después tenemos claro. otras cosas. además, o sea... <coughs> ¿Para qué vas a gastar una fuente de 3.000, 4.000 pesos? Siendo que vas a poner una placa, como no sé una 10-50 TI, estás armando una máquina de entre exactamente. 15 mil pesos, no vas a poner una fuente de 4.000 Exactamente, exactamente. Si vas a usar una placa medio más potente, o si vas a usar un procesador más potente, más allá de que todos los fabricantes dicen no, va a gastar menos, vas a gastar menos de, de, de energía, eh, cuando armas todo tu sistema, porque nadie sabe cuántos discos vas a usar o qué es lo que le vas a poner a tu sistema. O cuánto overclock le vas a hacer. ¡Exacto! Entonces... ¿Cuánto es más o es menos? Bueno, depende del sistema que va a armar el cliente. Claro. Por eso preguntan, ahora la gente pregunta mucho. Antes compraban eh, cosas directamente armadas, ahora preguntan todo. La gente, la gente... Buenos? O sea, lo que pasó en los últimos años es que la gente empezó a customizar más su máquina. Exacto. Tenés tantas características de producto. De tantos colores seguimos con el RGB. Sí. Insisto mucho en el RGB ahora todo. ¿Y ese porque RGB? Es, la, es la tendencia <risas> global de todos los fabricantes. Pues fíjale, por el eso. Buen de RGB, el PAD RGB. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero... Acá como no que no, no podemos enchufar las cosas, pero a veces, por ejemplo, el, el, los teclados mecánicos. Vos los ves y cuando están apagados, decís, ese es un teclado como es común. un teclado común. Pero en realidad cuando lo encendés y cuando empezás a, a tener la sensación de que es un teclado mecánico, decís, por eso vale lo que vale y por eso es además es... el o sea el tema del switch un teclado de membrana sí. no es lo mismo si uno le da un uso intensivo no no es, o sea lo usamos para jugar la mayoría claro. lo usamos sí, para sí, jugar sí. Pero si tenés en tu oficina un teclado mecánico, mucho en tu casa tenés uno común, Pero yo he consultado no todo, voy a volver a Pero yo he consultado todo. También han comprado gente que trabaja en oficinas teclado mecánico. Muchísimas. ¿Por gente. qué? Porque lo usan todo el tiempo. Necesitan algo que les necesitan sentirse cómodo necesitan lo que sea. Detalles muy importante. Por eso te es... digo, hay veces, mm. hay, hay, más allá de todo el circuito gaming y todo, hay, hay eh, clientes que también lo compran. Sí, ¿Por por qué? Porque les gusta. Por eso. O porque se sienten cómodos. le dan un uso, sea. le dan un uso. Por eso te digo. Este... Entonces, retomando, Fuentes. <risa> tenemos todo, todo lo que es línea de entrada. Tenemos nosotros TR, lo más barato. Sí, sí. ¿La, la conocido. da el rendimiento que da, ¿no? Y después saltarías a, partir, a la Smart. No, a partir de ahí pasa a otro nivel que es eh, Smart, exactamente, pero el nivel más bajo de Smart. Que uh -huh. es, no son modulares, solamente son cableadas. Y eh, 650 y 750. En, empiezan en 500, 600, 700. Uh -huh. En ese nivel, Smart. Y después pasamos. Que sería, eh, son todos 80 Plus, pero eh, el, el nivel más bajo de eficiencia que es eh, blanco. El blanco. White. Por y eso y es Smart White. Claro. claro. claro. Esa es el, como la intermedia, si querés. Después pasás a Smart Semi-Modulares. Que no son RGB, pero son semi-modulares. Es decir, la mayoría de los cables de los periféricos se pueden desmontar. Claro, solamente queda el de 24 Ay, y el, el de 8. Sí, sí, es una intermedia. Entre el tope de gama, que es ahora, full modular, uh -huh. y RGB, que son claro. estas que están acá. Eh, obviamente con los sellos no bronce señora. y gol, según top el nivel power. de eficiencia, ¿viste? ¿Cómo se, se pronuncia eso? ¿Cómo? Top, ¿Cómo? top power. Nosotros decimos top-power. <risa> top-power. Claro. Pero bueno. Siempre hay que, que argentinizarlo, después la gente te critica, ahora nos van pero a matar claro, por esto. No importa. Pero hay que o argentinizarlo. Sea, <risa> AMD, yo digo AMD. AMD. Es así. No <risa> importa. Cuestión es que mmm, fuentes, tope de gama, ya hay en Argentina. Perfecto. Y lo estamos usando y cuando armás algo verla, con ya templado o, o, o encendido en un chasis donde se pueda ver, por eso todo ahora bien con ventanas, con vidrios templados, todo para que se vea el RGB o todo tu sistema de refrigeración Exacto. La gente quiere mostrar lo que tiene, porque ya para vas a comprar una, un auto de, de, de, de alta gama nada. si no vas a poder mostrar lo que tenés. Claro, no ahora hay que mostrar todo. Quiero que mi fuente tenga RGB, quiero que sea full modular, quiero que sea cómodo para armar. Otra de las cosas que tenemos es nuestros chasis son súper fáciles y cómodos para armar. En algunos. Tienen muy buen pasacables, eso es muy importante. En, a, en, a, en algunos. Pero sabes que no solo eso, yo armé, ¿viste? Probé muchos. Y la verdad es que a veces casi no necesitas herramientas. Uh -huh. Es todo. No digo todos los modelos, pero la mayoría es casi sin herramientas. Tornillo manual y todo encaja, ¿sí? Claro. No necesitas tornillador ni nada. Este. <coughs> Después que a nos fuentes. quedaría el tema refrigeración, refrigeración me gustaría hablar un poco porque, ¿por qué? Acá tenemos los rings muy claro. conocidos. Esto es viento, viento para procesadores, uh -huh. lo más común que hay. Ahora, obviamente, que vienen con leds azules, rojos, pero el, el... Pero fuera de eso venimos si con no los Si no quieres usar el, el, el ventilador de tu fabricante, ¿no? Tenemos. Y, y a veces no ya da Entonces ya hay que sacar bueno. algo como esto. Y sí, sí, sí, sí, sí. A partir de ahí pasamos a otra familia. que ten... No tenemos uno acá porque justo en este momento no tenemos, pero sería es que algo... All in One, claro, claro. exactamente. Que hay varios fabricantes que venden en Argentina. Este... Nosotros tenemos y hubo lanzamientos nuevos que pronto ya nos van a ver en Argentina también. Esa este... es una solución intermedia, o sea, claro. para contarle a la gente. Que capaz hay gente que nos está escuchando que no sabe. Chicos, escucha como les decimos. Es Existe un niño? refrigeración líquida de línea de entrada. No es descabellado el precio y podemos tener una experiencia de water cooling. La primera experiencia de water cooling se puede tener. Y van en cualquier chasis de cualquier fabricante, no solo en nuestro. Son bastante fáciles de colocar por un tema de que se montan prácticamente como, como cualquier. Claro, viene listo para instalar. Para ir refrigeración por aire, se coloca directo sobre el soca y el radiador lo pones en un lugar donde iría un fan común. Sí, sí, sí, sí, sí. 140. No, no tenés que andar con, bandera, son, con tubos. Son... Exactamente. Y no hay peligro de derrame. Claro, muy exactamente, y se puede transportar y no pasa nada. Claro. Después pasamos a otro, otro nivel, que ya es nivel de más alto, Claro. que son los Pacific. Eso sí, eso se tiene que ensamblar todo eh, completo, es eh, ¿Y el Do Pacific... it Yourself para hacerlo vos completamente, lo tenés que armar vos completo, desde usar eh, el, el, el, el, el líquido hasta eh, ordenar los tubos, todo. Tenemos uno, traje lo mejor que existe hasta hoy. Es más grande que el escritorio de la caja. Sí. <risa> Esto es un lanzamiento nuevo. Todavía no hay en Argentina. Eh, voy a por acá para que se vea. ponemos ahí? No, no, no, quiere se llama M360. Es el primero que vamos a armar por lo menos acá en Capital Federal. Se armó uno en Córdoba. Pero lo trajeron por otro canal. De, de, porque se había lanzado y no había. Bueno, este es, este es el rígidos. primero que llega acá. El primero que llega a Argentina, sí. Es un, un water cooling tope tope de gama que trae todas las partes por separado, es decir, tubos, por ejemplo. ¿Vamos a sacar todo de la caja? Sí, sacamos vamos todo a de la, la caja y la ponemos arriba de la mesa. Tubos Los tubos justo que necesitas para. para hacer el water cooling completo, tu sistema completo. Líquido, transparente. Vos andás mostrando, yo sigo sí, tragando sí, sí. cosas que de Líquido transparente, antes se venía de colores, existen también de colores. Y también esto se pueden modificar los colores una vez que está instalado. Pueden buscarlo en YouTube también, ya hay un video con reviews, en, en, en Thermalte cuando lo vieron, cómo se arma y todo. Fans, para el radiador. ¿Cuántos fans te trae? Esto trae 3, tres. Es tres. el, el plus. Es, eh, ah, es un de Fan Plus 360, claro. Sí, sí, como sí, dice sí, sí. el nombre, ¿viste? Exacto. Pregunta... Este... ahora tenemos el bloque. El bloque, todo con RGB. Parece que cuando lo ves es, sería difícil de armar, pero no deja de ser como un bloque de cualquier... Family. Es un bloque como un... en lugar bien. de un ventilador va a tener tubos con líquido. Exacto, Nada más, Exacto. Yo la primera vez que lo vi también dije cómo lo voy a armar, pero la verdad que no fue tan difícil. O sea, tiene que tener paciencia y tiene que tener un lugar amplio donde apoyar todo y ser ordenado. Lo de la paciencia es importante. ¡Claro, sí! sí. <risa> sí. Block, fans, bomba. ¿La de bomba. Sí. Obviamente que tiene que ver la compatibilidad, ¿no?, de en qué chasis lo van a armar, obviamente. Sí, por supuesto. Pero está en bastante obviamente, grande obviamente para que... Caer. la información está, y bueno, también nos pueden consultar, obviamente. Este lo quiero sacar porque quiero que vean la calidad y el tamaño que tiene el radiador. Después, todo lo que son eh, fittings o roscas. Eh, ellos le dicen fitting, pero nosotros decimos roscas, o... o sí, serían las conexiones de la Claro, las conexiones la para los tubos, trae todo. Ese es el famoso radiador. <risa> es el radiador de la conexión del auto. <risa> sí, <risa> <risa> <risa> Pero parece que es algo raro, pero es muy fácil de armar. Tenés instrucciones, no la caja trae fitings. todo. No, y esto es solamente para... Y ese, este La, se el, lo tenés el, que insertar exactamente en el tubo, cuando lo vas a doblar no con, una, con, una, con calor se dobla. Exacto. Lo puedes doblar a mano con algún tipo de herramienta. Tenemos herramienta nosotros también, no tengo acá para mostrarte, pero tenemos. Para doblar Pero el también tubo no lo puedes voy. doblar si querés a mano, no pasa nada. Claro, claro. Sí, este directamente lo pones adentro, calentás el tubo, claro. entonces no lo sí, cuando sí, lo cuando lo doblas. Sí, sí. Bueno, esto es para fanáticos de overclocking o gente que quiere máximo máximo rendimiento. Ay. O estética. Sí, sí, estética. Puede además. ser solamente claro. estética. pero no es el único que hay. Tenés 360. Tenés 240, tenés 280, que no tenemos ahora en Argentina, pero ya están preciosos. Ya están ingresando. Sí. Y también tenemos las versiones All in One de esto. Claro, claro. Los o sea, 40, sería prácticamente 360. igual, nada más que como decíamos antes, exactamente. no tenés que andar peleando con doblar los tubos. Nosotros tenemos peleando. en la versión All in One lo mismo que tenemos con tubo, ¿me entendés? Pero, pero en o sea, All in One. Es exactamente igual. Para, pero que, un para que tengan más una chido. línea de entrada, para que la gente tenga una línea de entrada para poder consumir, porque si quiere tener su primera experiencia water y no va a ir a un 360. Claro. Pero lo que tiene que saber la gente es que hay y tenemos de todo. Van a Perfecto. empezar a entrar para eh, línea de entrada de water cooling all in one y línea de entrada de, con tubos. ya hay en O pasa? Realmente esto en Argentina hacía mucha falta porque nadie lo proveía. Claro, el año pasado, en nos fue bien a nosotros con todo lo que es eh, water cooling por tubos, o sea, Pacific se llama. Y, y hay línea de entrada, hay a la venta hoy, 120 se llama, RL120 se llama, en línea de entrada con tubos, el primero con tube, con líquidos, línea de entrada Pacific. Existe, hay en Argentina. A partir de ahí pasas a 2.40 con tubos blandos. Que solamente los tubos los tenés que cortar el tamaño que vos querés. ¿Y ya las agregás el líquido y ya está. Y ya está. Ajustás las rocas a mano, no, ni siquiera necesitas una herramienta. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, claro, Entonces, lo que hay que sacar de la gente de la cabeza es, es que, que es complicado. cualquier persona que armó una computadora puede armar una computadora. Puede armar un líquida. Perfecto. Entonces, tenemos todo. Tenemos chasis, tenemos fuentes, hasta el, el tope de gama. Tenemos accesorios de línea de entrada y tope de gama. Tenemos refrigeración, línea de entrada y tope de gama. Buena opción, Thermaltecre pienso que es eh, una de las mejores opciones en Argentina hoy. Por lo menos traemos todo. Claro, podés hacer el combo y hay, completo, ¿me para la hay, sí. Y fuimos bastante aceptados el año pasado con todo lo que es la refrigeración de línea alta. Pensamos que iba a costar más. Respondió al mercado. Pasa es como te digo, no, no había muchas opciones en alguien que se quisiera armar algo así. Tanto de baja gama, con un uh -huh. IO, o como algo de alta gama así, que cada uno se le da la forma a sus a su tubos. Y entonces, resumiendo un poquito todo, eh, Thermaltex eh, tiene variedad, tiene, eh, para la gente que quiere la máxima exigencia tenemos, uh -huh. y para las personas que dicen, bueno, quiero gastar esta cierta cantidad de dinero y que me rinda este rendimiento también tenemos. Perfecto. ¿Entendés? Entonces ¿qué? fuimos bien recibidos, nos está yendo bastante no te bien. No, no, pero en general, en general te digo, este fue bien recibido en el mercado, Perfecto. pensamos que iba a costar más la refrigeración líquida y las fuentes de línea así más altas con desmontables o, o RGB eso, pero no, fue... Y al contrario, vos sabés que lo que, lo que más se está buscando era la gente, o sea, si te vas de una 1060 para arriba, una 580, la gente quiere la fuente modular. Claro, sí, sí, sí. Por un motivo, porque... la fuente se ensucia. Y, pero y aparte, pero aparte toda la cables... armó, todas las personas que armamos computadoras sabemos a veces sí, cómo meter sí, la sí, mano sí. en el chasis. Eso es tan, todo es tan desmontable que básicamente pero lo, es lo un trabajo de armado, pero no amabular. tanto como antes. Es decir, no, no te vas a tener que meter el destornillador de cuatro metros para llegar a un tornillo, no, porque es todo desmontable. Claro, es todo desmontable. Llegas todo. No sé, creo que eso más o menos en resumen. Ya estaríamos por deck, todo. Sí. Bueno, Leo, ¿Ustedes todo. Ustedes tienen nosotros todo, Nosotros tenemos toda nuestra ¿No? tienda y vamos sí. a tener todos los productos nuevos. Sí, después todo lo que es eh, eh, lanzamientos nuevos que están, bueno, que entre que se lanzan en Computex o donde sea, el, eh, hasta que llegan a Argentina tiene un periodo de... Sí, eh, sí, hasta sí, que claro. llegan, pero ya están, ya lo van a ver en nuestras redes sociales y todo. Y a medida que y... vayan ingresando cosas nuevas las vamos a ir mostrando. Claro, y las vamos sí, a ir sí, probando, sí. ¿por qué no? Así pueden ver cómo rinde cada cosa que... Sí, sí, sí, que nos traen nuestros amigos. Bueno, muchas gracias, gracias a vos. Gracias a vos por venir, Leo. <risa> Chao. Saludos. Nos vemos.